sobroso papá tarima en los soberanos hay un renglón que es youtuber del año como te veo con un teléfono tú la vas a contestar la pregunta ¿a quién tú le darías youtuber del año? Santiago Matías, Rodolfo Lora, Yarisa Rodríguez, Carlos Durán Santiago Matías ¿se lo lleva? Claro que sí ¿Santiago Matías? Es Maduro ¿Es Maduro? Claro ¿o que está cómodo tú aquí? Ah, tú sabes que hay que ser ¿El, el aire? Claro En los soberanos hay un renglón que es youtuber del año Lo que hacen programas en YouTube ¿A quién usted le daría el premio? ¿Santiago Matías, Yarisa Rodríguez? ¿O Rodolfo Lora y Carlos Durán? No, Santiago Matías. Santiago Matías. Es Maduro. ¿Es Maduro? Por favor. Santiago. Es correcto. Ok. En los premios Soberano hay un renglón que es youtuber del año. ¿A quién tú le darías el premio? ¿Santiago Matías, Adolfo Lora, Yarisa Rodríguez o Carlos Durán? Santiago Matías. ¿Se lo lleva? Claro que sí. ¿A los foques? Claro que sí. Okay. Gracias. En los Soberanos hay. Un renglón que es YouTube del año. ¿A quién tú le darías el premio? ¿Santiago Matías, Adolfo Lora, Yarisa Rodríguez Carlos Durán? Santiago Matías, lo foque, no Buito. Se lo, lo lleva ahí, no? Obligado, ahí papá. ¿Y Maduro? Es obligado, no lo que diga. Jevito. En los soberanos hay un renglón que es YouTube del año. ¿A quién tú se lo darías? ¿Santiago Matías, Yarisa Rodríguez, Adolfo Lora o Carlos Durán? La sinceridad, Santiago Matías, ¿y por qué? Demasiado duro, mucho contenido, muchas entrevistas diferentes. Niveles, ¿tú sabes? es sí, más duro? Para mí sí. Muchas gracias. Que nos ayude, que nos pegue los temas para allá arriba, tú sabes. Youtubers del año, Santiago Matías, Yarisa Rodríguez, Carlos Durán y Adolfo Lora. Yo te voy a decir la verdad. Toditos los youtubers, eso, los que están nominados, tanto la vaina. Pero ese premio debería de ser de Capricornio. Capricornio TV. Pero, Capricornio no está. No está, pero hoy se lo ganó, que del de Pueblo. Es que ninguno va a tener. Es, ese es el que, que debe ganar. Obligado. El YouTube del año para ti, ¿a quién tú le entregarías el premio? Santiago Matías, Yarisa Rodríguez, Adolfo Lora o Carlos Durán. Santiago Matías. Santiago Matías. Sí. El más duro. Durísimo. Demasiado. Gracias. YouTube del año, Santiago Matías, Yarisa Rodríguez, Carlos Durán o Adolfo Lora. Para mí el único youtuber que será, será Cristo, Neto Flow. Amén. Cristo. Ese youtuber el es el único que salva. Y salva. Amén, Bendiciones. Amén, amén, amén. El único camino. Jesucristo, la verdad y la vida amén. para todos. Sigan. Amén. Caballero, en Los Soberanos hay un renglón que es youtuber del año. ¿A quién usted le daría el premio de Yarisa Rodríguez, Santiago Matías y Carlos Durán? Bueno, por pues la trayectoria de su trabajo, yo, yo le daría ese renglón. A Santiago Matías. ¿Santiago Matías se lo lleva? Yes. Oscar. Estamos los soberanos y hay un renglón que es Youtuber del Año. ¿Quién ganaría, según usted, Santiago Matías, Carlos Durán o Yarisa Rodríguez? Carlos Durán, ¿quién es Carlos Durán? ¿Cómo ¿quién Carlos Durán? No sé. YouTube. No sé. ¿A quién usted se lo daría? Santiago Matías. Muchas gracias. Hay un renglón que es YouTube del Año. ¿A quién usted se lo daría? ¿Santiago Matías, Yarisa Rodríguez o Carlos Durán? Santiago Matías. ¿Santiago Matías? Sí. ¿Se lo lleva? Claro. ¿Carlos Durán no? No. ¿Y Yarisa? Tampoco. Matías? ¿Rodolfo Lora? Tampoco. ¿Carlos Matías? Carlos En el renglón de YouTube del año, ¿a quién usted le daría el premio a los soberanos? Santiago Matías, Carlos Durán, Rodolfo Lora y Yarisa Rodríguez. Adiós. Yo se lo doy a, a, a Santiago Matías. Santiago Matías lo lleva. Hey, se va ese, se va ese. es el duro. Sí, ese es el duro, Santiago Matías. Caballero, hay un renglón en Los Soberanos que es youtuber del año. ¿A quién usted le daría el premio? Santiago Matías, a Carlos Durán, Yarisa Rodríguez, Rodolfo Lora. A los A los se lo lleva Santiago Matías. Sí. Usted se lo da ahí. ¿Eh? Usted se lo entrega él? Yo se lo entrego a él. Muchas gracias.